Hola, en este tutorial vamos a, a ver cómo crear un nuevo proyecto en Vivado para simulación y vamos a hacer una pequeña simulación de ese proyecto. Para ello, creamos un nuevo proyecto, damos a siguiente, ponemos un nombre que no tenga ni ñes, ni tildes, ni caracteres raros y que también en la localización del proyecto tampoco tenga ningún carácter raro. Le damos a crear proyecto subdirectorio que lo crea en un subdirectorio y le damos a siguiente aquí creamos un proyecto de RTL y las fuentes las añadimos que las tendrás que descargar de tu eh, la página web o, y le damos a ok en las fuentes que tiene que ser que copiarlas en nuestro proyecto y aquí antes de haberlas añadido teníamos que poner vhdl y vhdl aquí también le damos a siguiente en ip no damos a nada y en las restricciones podemos añadir nuestro fichero de restricciones XDC. no es necesario porque vamos a simular pero bueno por si luego queremos sintetizar lo vamos a hacer aquí copiamos las restricciones a nuestro proyecto le damos a siguiente si tuviésemos el el privado 2016, me parece que aquí aparece la, la Nexis, pero como no, yo no tengo ese instalado en este ordenador, aquí ponemos nuestra FPGA. La Arctic 7, Arctic 7, en estas condiciones, aquí, C y luego cogemos la 100, que aquí nos dice los pines que tiene, la Lookup Tables, los Flip Flops, eh, las VRAM y todas las cosas que sabemos que tiene aquí le puedes echar un vistazo para ver que, cómo es tu FPGA le damos a siguiente y le damos a finalizar muy bien, pues ya tenemos nuestro proyecto en el donde tenemos aquí fíjate que tenemos nuestras fuentes de, de síntesis design sources y luego aquí más abajo tenemos la fuente de simulación Bien, ¿qué ocurre? Que este fuente de síntesis, el banco de pruebas, en realidad no es de síntesis, porque el banco de pruebas, aquí tenemos la entidad sin puertos y eso para síntesis no se hace, y en la arquitectura tenemos nuestro componente que vamos a simular, el multiplexor de siete segmentos, las señales, y aquí dentro... A partir del BEGIN, tenemos la unidad en pruebas, que es nuestro multiplexor de 7 segmentos Y con los estímulos Aquí abajo Vemos aquí que este componente, la unidad en pruebas, tiene en la parte izquierda del port map, tiene las señales Digamos los puertos, y en la parte derecha las señales de la, eh, del banco de pruebas Normalmente tiene el mismo nombre, bueno, muchas veces En este caso lo he hecho de que no para distinguir, a la izquierda son los puertos de nuestro componente, aquí lo veis, A, B, S, y a la derecha le he puesto un sufijo para saber que son las señales de nuestro banco de pruebas, ASW, PSW y demás. Aquí abajo, ¿no? en el proceso este de estímulos, estamos generando los estímulos de estas señales, digamos los cambios de valor que estas señales tienen, por ejemplo, A switch, aquí tiene el valor 0001. Luego, un B tiene 1, 1, 1, 0. S tiene 0. Luego esperamos 50 en unos y añadimos otros valores. A, B y S. Y ya está. Esta es nuestra pequeña simulación. Luego tú vas a tener que continuar y crear aquí más estímulos para probar distintos casos. Bien. ¿Qué pasa? Que esta fuente de, de, que pone aquí de síntesis, bueno, de diseño no es de diseño, solamente es de simulación así que vamos a decirle con el botón derecho que eh, se mueva a simulación lo, vemos, lo movemos y, y bien, ya está aquí en simulación que es una cosa importante si te fijas, esto se ha puesto ahora en rojo y aquí pone una interrogación significa que, que esto que hemos empezado a editar ya no está aquí y está aquí, entonces si haces un cambio aquí no se te va a ver reflejado aquí O sea, cuando tengas esto en rojo, fíjate que, que a lo mejor tienes algún problema O sea, lo vamos a cerrar y ahora vamos a pinchar aquí Y ahora sí aparece y está en negro y no tiene la interrogación O sea, que este es el buen fichero que tenemos que usar Bien, vemos aquí en simulación, dentro de la simulación de este banco de pruebas Tenemos la unidad en pruebas Esta es la unidad en pruebas que vamos a comprobar la tenemos aquí, y veis que digamos, esta está dentro de esta y estos tres cuadraditos significa que esta es la unidad de más alta jerarquía, el top que lo, uno puede colocarlo como top, pero ya Cilinx lo ha detectado, detectado directamente Por otro lado, aquí en la fuentes de diseño tenemos simplemente el multiplexor que es lo que se sintetizaría en la FPGA, no se metería en la FPGA el banco de pruebas pues como sabemos, el banco de pruebas tiene sentencias que no se pueden sintetizar, como este WAIT. Uno no puede esperar por 50 nanosegundos y esperar que eso se sintetice. Para esperar un tiempo en síntesis, lo que tienes que hacer es usar un contador. Bien, y por otro lado están las restricciones. Aquí es el fichero de restricciones que no lo vamos a usar porque vamos a sintetizar, pero que está en este otro apartado. Muy bien, pues vamos a, a simular este diseño para ello vamos aquí a la izquierda, antes de nada ponemos los settings de simulación y aquí ponemos, bueno, nos aseguramos que aquí esté el simulador de privado que esté en UHDL y en simulación aquí le ponemos, como nuestra simulación es muy cortita vamos a ponerle 150 nanosegundos nada más le damos a OK y ya está vale, y entonces ahora ya le damos a Run Simulation le, le, le decimos aquí, Run Behavioral Simulation y le damos a empezar si tiene un antivirus, a veces aparece el antivirus, yo lo he, lo he deshabilitado para la simulación bien, nos aparece ahora la ventana de, de simulación en este caso, tenemos aquí eh, aquí tenemos las unidades, tenemos nuestro banco de pruebas y la unidad en pruebas si os fijáis, en el banco de pruebas están las señales del banco de pruebas y en la unidad de pruebas tenemos las señales de la unidad en pruebas, que son distintas. Muchas se parecen, pero no todas son iguales. Vemos aquí en las formas de ondas que tenemos las señales solamente del, del banco de pruebas, pero no de la unidad en pruebas. Si queremos añadir alguna, por ejemplo la señal Z, que no está en el banco de pruebas, la podemos añadir. Le damos aquí al derecho y le decimos que la añade a la Wave Window, que es esta, señal, esta ventana de, de las formas de onda. Vemos que aquí Z no aparece no tiene nada porque la hemos añadido tarde. Entonces, si la queremos volver, a ver, digamos, si la queremos ver, tenemos que volver a simular. Lo que hacemos es que damos aquí a Restart Simulation, le damos a Restart Simulation, ya no aparece nada y ahora le damos a simular por un tiempo, por 50 nanosegundos. Le damos aquí y ya simula. Vale, vamos a sacar esta ventana hacia afuera para verla mejor. Y vamos a decirle aquí Zoom Fit para que aparezca todo el tiempo de simulación. Y aquí vemos, que lo digamos, las dos tiempos de simulación. De 0 a 50 nanosegundos que añadimos los primeros valores. Y de 50 en adelante están el resto de valores. Vamos a comparar estos valores. Vamos a coger aquí estas dos. Vamos a hacerlo pequeñito. Y lo ponemos aquí para verlo mejor. Vale. Y aquí ponemos esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Los 50 primeros nanosegundos, lo que hemos hecho es asignar 0001 a A, aquí vemos que está asignado, 1110 a B, lo está asignado aquí también, y luego a la S le hemos asignado 0. Bien, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Pues cuando a la S le asignamos 0, eh. Z recibe el valor de b, como te indica esta señal o sea que vamos a ver qué valor tiene Z Z tiene el valor de b, o sea que está bien eso es lo que tenemos que comprobar en la simulación que los valores se corresponden con lo que queremos hacer en realidad, eh, aquí tendría que ver en estas formas de onda si, si lo que ocurre aquí es lo que tiene que ocurrir digamos en la realidad y vemos que sí, que Z vale b y que también LED vale lo mismo que b y que el segmento es este, ¿Y, y cómo sabemos si esto está bien o mal. Bueno, pues tenemos que hacer nuestro, nuestras deducciones. Por ejemplo, quiero mostrar el número 1110. Este es el número 14. El número 14, el, digamos en, en hexadecimal, es la letra E. Entonces, vamos a comprobar la letra E que es esta. ¿Qué segmentos tiene que mostrar? Pues todos menos el B y el C. Menos el B y el C. Pues vamos a ver si el B y el C son los que nos están mostrados. Y aquí lo vemos, que sí, que el A está encendido, tiene un 0 a nivel bajo. El B y el C están a 1 y el resto están a 0. O sea que estamos mostrando la letra E. Muy bien. Vamos a ver el siguiente caso. Aquí. ¿Qué ocurre? Que S vale 1. Si S vale 1, significa que vamos a mostrar A. ¿A cuánto vale? 1, 0, 0, 1. Y es lo que vale Z, o sea que está bien. ¿Qué número es este? Este es el número 9. Si queremos mostrar el número 9, es este de aquí. ¿Qué segmentos no van a estar encendidos? Digamos, el D y el E. Vamos a ver, en los segmentos vemos que el A, el B y el C están encendidos. El D y el E tienen un o sea que no están encendidos. O sea, este sería el 9. Está bien, o sea que la simulación nos muestra que está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer Ahora, pues hacer una simulación un poco mayor, porque con esta, con solo dos vectores, en realidad no, no hacemos mucho. Entonces, vamos a modificar el código fuente. Vamos a. Bueno, eh, vamos a modificar esto. Vamos, a, por ejemplo, a añadir eh, más. Eh, bueno, vamos a darle primero a, a restart. Vamos a añadir una fila más por ejemplo, le, pone, le ponemos que el S vale 0 y vamos a mostrar en el... En si el S vale 0 vamos a mostrar el B le vamos a mostrar un 1, 0, 1 a ver qué pasa le damos a grabar grabamos y volvemos a, a darle a Red simulation nos va a decir que, claro, la simulación no la hemos parado si la queremos volver a lanzar, le decimos que sí la lanza no vamos a guardar las formas de onda y vamos a ver qué pasa. Entonces, ahora se pone a correr la simulación de nuevo. Y vamos a ver si se los cambios que hemos generado o sea, aparecen. Sacamos la ventana, le dan, volvemos a dar a Zoom Fit. Y aquí vemos que sí, que los primeros 50 nanosegundos ya los vimos. Los siguientes 50 nanosegundos los vimos también. Y a partir de los 100 nanosegundos aparece lo nuevo que hemos creado. Vamos a verlo aquí. Eh, digamos que estamos en este punto y hemos cambiado B y S. B vale 1 y S vale 0. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Y cuánto vale S? 0. Está bien. ¿Y cuánto vale eh, LED? Bueno, aquí se nos olvidó mostrar la Z, pero bueno, como Z vale LED, nos vale. LED vale 1, exacto. LED vale lo que vale D. ¿Y cuánto vale segmento? Pues segmento nos tiene que mostrar un 1 Un 1 sería mostrar solo el B y el C Tiene que tener un 0 en el B y en el C Y aquí vemos que sí, que todo es uno menos el segundo y el tercero Bueno, aquí también podemos verlos individualmente Y vemos que el 5 y el 4 están a 0 y el resto están a 1 O sea que está bien Aquí tienes que fijarte que si depende de donde pongas el cursor Vas a tener distintos valores ¿no? Si aquí pones el cursor aquí, te aparecen estos Si pones el cursor aquí te aparecen los aquí o sea que depende de donde pongas el cursor aquí te aparece un valor u otro bueno pues ya está ahora simplemente tienes que mmm, generar más vectores de, de pruebas para distintos casos y comprobar que, se, que funcionan bien una vez que lo tengas comprobado mmm, sacas una, una captura de pantalla de esta simulación y eh, subes los ficheros y, y esta captura de, campa de pantalla la subes también. Y ya está. Cualquier duda, eh, al foro.